Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión, os traigo una serie de lances a dos de los cérvidos que podemos encontrar en Parque Fernando. Me refiero al ciervo Axis y al ciervo rojo, y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos encontramos en el puesto Casita de Sabina, en el Bosque Muerto, y vamos a, a mirar por la orilla del lago, en los distintos hábitats que tenemos de cérvidos, tanto de ciervo Axis como de ciervo rojo, a ver qué nos encontramos. Nos acercamos a la orilla, vamos mirando, no vemos nada por aquí. Hasta que no lleguemos a la orilla no vamos a tener una perspectiva prácticamente de 180 grados de la orilla de enfrente. Pero bueno, vamos a seguir mirando, vamos avanzando, poco a poco sin no hacer mucho ruido. Ahora que el aire nos va a favor, y vemos una hembra. Ahí vemos una hembra Un 5 media, ahí tenemos un 5 media Vamos a ver si Podemos acercarnos Puesto que está detrás de una lomita Y no sé si podemos Hacer un disparo limpio Escuchamos una llamada de advertencia Que se me ha sonado ahí a la izquierda Vamos a ver si lo localizo otra vez Allí lo tenemos ahí tenemos un 3 y el 5 medio, tenemos dos animales juntos, así que no, no tenemos un tiro limpio, vamos a buscar un sitio más elevado, y a ver si desde aquí un sitio más elevado podemos hacer el lance, me voy a subir a este tronco, a ver si desde el tronco tenemos un tiro limpio, no lo sé, está medio enterrado, a ver si podemos hacer el lance... No sé Voy a coger el llamador A ver si se levantará está muy, está muy largo No sé si, si lo van a escuchar Vamos a mirar Si, si ya que ya haya costado Pero es que no, no No tengo tiro desde aquí Vamos a buscar una posición más óptima Es que ahí está Ahí se levanta, ahí se levanta Ahora que se levanta si sí, vamos a aprovechar Cogemos ...calibramos y... ...vamos a ver... ...disparamos... ...disparamos con el 243... ...hemos impactado... ...ya vemos como el animal... ...está prácticamente muerto... ...vemos como se le va quitando la... ...la vida... ...y ese animal está muerto... ...está muerto y va a caer ya mismo ahí... ...ya ha caído, ya ha caído... ...ese animal ha caído... ...y ahora mente, solamente nos queda... ...dar toda la vuelta ...a la, a la orilla y localizar el animal vamos a seguir mirando puesto que esta zona es una muy buena zona para el ciervo rojo y el ciervo axis, vamos a ver que tenemos por allí que se nos ha marcado algo nada, es una hembra de ciervo rojo eso significa, mira iban andando a ver si vemos algún macho y podemos hacer un lance no, es un grupo de hembras pero tiene que haber un macho puesto que normalmente cuando hay tantas hembras siempre hay un macho Puede ser de nivel pequeño o nivel grande, mira, vemos un, un macho de, de nivel medianito, así que nos vamos a, a recoger el, el ciervo axis, seguimos mirando, puesto que mientras nos aproximamos podríamos hacer un, un lance. Seguimos viendo las hembras, nivel 1, un grupo de hembras, escuchamos la llamada una llamada de apareamiento de una hembra pero no vemos machos solamente aquel que vimos, mira ahí tenemos uno un nivel 6 seguimos avanzando despacito sin correr vamos a mirar al frente por si miramos el, el nivel 3 de circo axis si vemos ahí donde está muerto vemos que ha sido en un hábitat de descanso comentaros que van a, a sacar la nueva actualización y van a, a resetear mapas para que no coincidan tantos animales a la misma hora eso es algo bueno nos van a poner barquitas y van a corregir los bugs eso saldrá, mira ahí tenemos un, un cervicapra nivel 3 eso será pues a primeros de de mes que viene o, o la primera quincena, ya veremos cuando sale la, la actualización Pasaros por el foro de Hunter España Donde nuestro compañero Montero Nos ha hecho una traducción Y explica todo, todos los cambios que va a haber Llamamos a Perrete Ya estamos cerquita Cuando estemos ya más cerca le diremos que Que busque el, el rastro Y a ver si encontramos animal Escuchamos en la llamada Si sí, es una llamada de una hembra, pensaba que era un macho Porque ha sido muy grave Pero es una hembra le decimos a Perrete que no lo busque Vamos Perrete, búscamelo Llegamos al, a la zona de descanso De, de los ciervos Axis Perrete nos, nos indicaba La posición crítica Porque teníamos un animal cerca Venga Perrete, búscamelo Ya vemos que Ya ha conseguido el, ya ha seguido el rastro lo, lo comprobamos en el GPS Nosotros vamos avanzando Tranquilamente Sin correr Puesto que no queremos espantar a, Al rebaño que tenemos ahí de, de ciervo rojo Y vamos a ver si localizamos A, a nuestro axis nivel 5 Y vemos la puntuación que tiene Vamos a mirar Para controlar las ciervas Si sí, parece nos está llamando que ya, ya localizamos el animal ya vemos ahí el contorno y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja no nuestro contorno era, era el que pensé que era el contorno puesto que ya hemos marcado otro animal y entonces desaparece el color que tengo para para la pieza y me sale el amarillo general escuchamos ahí el cervicapra no, no, no, que vimos que antes Visto todo el, el hábitat, vemos aquí la zona de impacto, la verdad que es un sangrado perfecto, un sangrado masivo en, en órgano vital, y ahora si perrete sale corriendo y vamos a, a recoger a nuestro, nuestro ciervo axis. No quiero correr, como he dicho antes, porque hemos visto hay un rebaño que lo iremos a, a buscarlo, a ver si vemos el, el nivel CS que hemos visto, y, y le damos caza. Seguimos aquí las huellas del sangrado Escuchamos la advertencia de para que está ahí delante A ver si pudiéramos hacer también un lance No, pero ya, ya si sí vemos el contorno del animal abatido Ya vemos el contorno Cian Y ya mismo saldremos de duda la puntuación que, que nos arroja ¿Será un troll? ¿No será un troll? Eso ya, ya lo veremos Ahí vemos una hembra No nos interesan las hembras Sabe que no, no me gusta disparar a las hembras a no sé que sea el trofeo como el orice y vamos a ver la, la puntuación que nos da. Un diamante 230,70. Le hemos impactado en, en el hígado, o sea que casi podemos podíamos haber fallado y haber fastidiado el, el trofeo. Pero bueno, tiene una cuerna amplia muy bonita. Os voy a poner el mapa. ...para que veáis aquí que está en el lago... ...muy cerquita del puesto de la casita la sabina... ...al sur de, de Bosque Muerto... ...así que vamos a facilitar la tarde... ...y continuamos con la caza... ...venimos siguiendo al rebaño que vimos antes... ...vamos a mirar, ahí lo tenemos... ...ahí tenemos un, un macho con una buena cornamenta... ...van tranquilos avanzando... ...voy a coger el reclamo... ...escuchamos una llamada de advertencia... ha salido corriendo un animal de espaldas nuestras está la hembra atenta pero no vemos no vemos al resto de la manada así que vamos a ir avanzando despacito agachados vamos a llamar otra vez por pues si no contestará el macho sé que hemos visto de las cuernas amplias sería un mítico un no, no no lo vemos que ya que era un macho no es una hembra pues nada seguimos seguimos avanzando escuchamos una llamada de advertencia de axis que eso nos no ha sonado a, a la izquierda vamos a mirar para atrás a ver no, no vemos nada así que vamos a, a seguir avanzando cogemos nuestro reclamo llamamos otra vez de está ya haciendo de las suyas traemos en activo nos está avisando posición crítica de que hay un animal cerca lo llamamos para que se venga con nosotros y no, no espante el animal ese y nos pueda fastidiar el, el lance y salga todo el rebaño Seguimos llamando. Escuchamos las llamadas ahí de la Vamos a mirar por los prismáticos. Nada, ahí están las hembras. Y lo que queremos localizar al, al macho. Bueno, no vemos nada por aquí la hembra es atenta otra hembra atenta otra hembra a ver si localizamos al macho no lo vemos pero bueno no hay ningún problema seguimos avanzando poco a poco sin no hacer ruido así que hacia adelante vemos la zona de descanso son no una marca allá atrás Vemos ahí el cementerio que podemos encontrar, aquí en el, en el lago de, del puerto de la cajita de Sabina. Cogemos otra vez el reclamo, a ver si nos contestarán. No nos contestan, escuchamos pasos a, alrededor nuestro, siempre a la izquierda. En la dirección que va, que va el viento, volvemos a mirar tranquilamente, no tenemos prisa no queremos espantar a ese rebaño así que nada, vamos a, a seguir las huellas y a ver hacia dónde nos llevan mira, ahí, ahí vemos un el macho grande eh, vemos el macho grande es un legendario, es un legendario es un legendario así que nada, habrá que perseguirle no, con el reclamo de Zirváquez no vamos a ver si puedo hacer el lance, pero no ya lo hemos perdido lo hemos perdido, así que nos va a tocar avanzar despacito para localizar ese animal. Vamos a coger otra vez el reclamo. Vamos a llamarle mientras vamos avanzando. Nada, vemos ahí la, la presión cinegética. Así que vamos a seguir. A este rebaño vemos aquí las cuernas, pero no tenemos, no tenemos tiro. Seguimos utilizando el reclamo. A ver si nos contestará Y no vemos nada sí, Nos no viene una hembra que nos ha visto Que estaba ahí en el cementerio Y ha salido corriendo Pues nada, vamos a ir avanzando despacito Nos hemos puesto de pie para ir andando Estas son las, las huellas de la hembra Vamos a seguir mirando Entre el follaje Yo creo que cuando lleguemos a, a la zona del cementerio Que hay una pequeña planicie vamos a tener mejor, mejor visión pero bueno, mientras tanto vamos avanzando despacito aprovechando que, que el aire viene a favor nuestro y no nos van a oler vemos ahí las cuernas ahí ya los he perdido, ahora las he perdido, madre mía, donde estáis nada, ya había visto pero el animal se ha movido y hemos perdido las puntas así que nos va a tocar avanzar otro poquito vamos a mirar escuchamos ahí la llamada mira, por allí va no, no tenemos tiro, mira, ahí está justamente está del árbol, lo tenemos ahí detrás del árbol a ver si podemos seguir una, una posición no, pero no vemos vamos a tener que avanzar ...seguimos avanzando despacito... ...vemos las hembras... ...vemos ayer el macho... ...pero no tenemos tiros... entre las... ...tenemos las, los árboles... ...los arbustos delante... ...mira, se nos ha tumbado... ...se nos ha tumbado el animal... ...se nos ha tumbado a descansar... ...así que... ...vamos a coger el rifle... ...nos, nos agachamos para tener mejor estabilidad... ...apuntamos bajamos la mira respiramos y disparamos le hemos impactado le hemos impactado a ese animal vamos a ver sale corriendo tiene una cuerna preciosa y yo creo que ya que ya está muerto yo creo que ya está muerto no, todavía no todavía no o sea, le queda muy poquito hemos visto que, que no se ha marcado la, la presión energética así que vamos a avanzar no o sea, le hemos demostrado que tenía que tocar solamente un pulmón pero bueno no, no tardará mucho en, en morir ese animal seguimos avanzando despacito llamamos a perrete no todavía no está espero no no haber pinchado espero no haber pinchado y haber fastidiado el, el trofeo pero bueno ya lo veremos ahora seguimos avanzando poco a poco sin prisa ahora sí ahora sí ya vemos que ha muerto ya vemos que ha muerto así que ahora ya podemos correr no creo que, que espantemos mucho podemos espantar la hembra y algún otro macho que que hubiera podido haber pero ahora no nos importa puesto que vamos a, a recoger a, a nuestro macho legendario le decimos a la que lo busque escuchamos hay una una llamada de advertencia de mulo. Así que vamos despacito por si podemos hacer el lance Aunque yo creo que con el ruido que hemos hecho corriendo El animal ha, ha oído Vamos a ver si llegamos a lo alto de esta, de esta lomita Y podemos ver, no, ahí no hay nada Tarrete nos está llamando Así que nos vamos a, a dirigir hacia Tarrete Para que nos localice a nuestro a nuestro ciervo Vamos a ver Tarrete Pórtate bien, vemos aquí el hábitat a ver si ¿sí lo localizas Vamos a, a ayudarnos del GPS Que también es, es muy útil Casi tanto como el perro Ya vemos aquí el, el sangrado Impacto en el órgano vital Eso quiere decir que no que no hemos fastidiado El, el animal Aunque no lo hayamos dado en, en una zona muy Muy vital Mira, pues está muy cerquita Vamos a ver Efectivamente le hemos dado solamente en, en un pulmón Un diamante, un diamante por la mínima La puntuación mínima de diamante Pero una cuerna muy bonita 251,60 Un poquito menos y nos da un troll Vamos a disecar a nuestro animal Y os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde ha sido abatido Veis donde hemos abatido el, el axis Pues un poquito más para adelante El rebaño que vimos Y vamos a continuar con la caza seguimos mirando un poquito y continuamos con con la caza hemos regresado al puesto casita de sabina y hemos cambiado la hora a las 18 casi que la noche cerca es la hora en que se, se juntan a beber aquí los los ciervos rojos ahí vemos uno que tiene una cuerna muy bonita vamos a acercarnos a ver si podemos hacer no hay dos hay dos tenemos dos ¿eh? Tenemos dos animales, pero no los puedo marcar. A ver si acercándonos un poquito más podemos marcar a los dos y ver de, de qué nivel son. Tenemos las hembras delante, pero vemos hay dos cuernas. Por lo tanto, seguimos agachados. Vamos a avanzar un poquito más. A ver si marcáramos alguno. No, no se marcan. Pero si vemos ahí las dos cuernas, uno está agachado y otro está de pie. Por la cuerda yo diría que son dos niveles 7. Así que voy a intentar hacer el lance a uno de ellos cuando se agacha a beber. Respiramos y... Como si disparo ahora. ahora. Ahora, Disparo uno, he fallado. Se levanta, dispara el otro. Ese sí le hemos dado. Sale corriendo el animal. No sé qué nivel tendría. Pero tenía toda la pinta de ser un, un nivel 7. Sale huyendo. Y ha muerto, ha muerto. Hemos visto que, que ha muerto. Así que vamos a acercarnos para, para ver si lo recogemos. Seguimos avanzando por la orilla. No quiero correr mucho puesto que había otro macho. Y a ver si podemos hacer el otro lance. Mira, ya viene, viene ahí flotando. Viene flotando. Vamos a ver Madre mía Se le cambia los cuernos Viene dando vueltas Fijaros Yo no sé si es que está girando En torno a él ¿Veis la, los cuernos? Que se le van de la cabeza Se le ponen en el culo Perdonad Madre mía qué cosa más, más rara hace esto la cabeza sin cuernos y los cuernos en el culo. Luego se le ponen otra vez los cuernos. De luego son unos, unos cuernos bonitos. Vaya buje, espero que lo, que lo corrijan ahora a primeros de, de febrero. Seguramente para el día 10 o día 15. Vamos a seguir mirando porque parece que se... Mira, ha vuelto ahí. Un mítico, un mítico. Vuelven otra vez a, al abrevadero así que vamos a irnos para atrás para poderlo recogerlo que este lago es muy profundo y no, no nos podemos meter mucho en, en el agua ya lo tenemos aquí un oro 205,50 le hemos dado en, en el cuello y ha sido una muerte una muerte prácticamente instantánea vamos a guardar el animal y vamos a intentar hacer el lance al mítico que hemos visto y delante Vamos a volver a mirar, mira, ahí está, también bebiendo, así que a ver si lo puedo marcar, y cuando agache la cabeza le, le disparamos como al otro. Vamos a ver, levanta la cabeza, a ver si nos da el franco, y disparamos. No, pero esta vez le hemos dado en el pulmón, esta vez le hemos dado en el pulmón, yo creo que ya está muerto, y vamos a ir a, a recogerlo. Así que vamos por toda la orilla otra vez Mira, parate dentro conmigo, vamos a recoger ese BNF Recargamos el, el M1 Por pues, si tuviéramos que hacer algún otro lance Y vamos a, a recoger a nuestro mítico Vemos que está muerto por la presión energética aumentado Se nos oscurece más Vamos a ir corriendo ahora Puesto que en los rebaños solamente habíamos visto dos machos ya estamos llegando al abrevadero, que por eso he cambiado la hora, porque el abrevadero está a partir de las 18. Y vamos a, a recogerlo. Vemos aquí las huellas, que hay otro abrevadero. Mira, viene viene también flotando. Viene también flotando. A ver si lo puedo recoger por aquí. Y si no, tendré que ir para atrás a la, a la zona donde, de donde disparé. Mira, sigue volteando también, pero en esta ocasión las cuernas no. Mira, sí se le van a atrás también al culo, es un bug de, de la imagen cuando gira. Pero bueno, tendremos que volver a la zona de donde hemos disparado. Mira, aquí tenemos otro otro hábitat, otro abrevadero. Uno más, lo que pasa es que van a van a resetear los abrevaderos de varios de varias reservas y no sé cómo nos quedará pues bueno seguiremos pateándola y, y buscando sitios nuevos ya vemos allá nuestro mítico mira parece que ya se ha corregido el buque ahora ahora simplemente está dando no, no, no está no se ha corregido hace un, hace un bucle así que nos movemos a hacia la zona donde hemos disparado para poder recoger el, el animal lo esperamos aquí en la orilla si un poquito más para adelante, puesto que esto es profundo y seguramente seríamos derribados por, por el agua vemos cómo se acerca nuestro mítico avanzamos un poquito más yo creo que hasta aquí más o menos desde aquí disparé y yo creo que ya sí podremos, podremos recoger el imán. escuchamos también llamada de advertencia vamos a avanzar un poquito, no, un poquito más puesto que tiene que llegar a, a un sitio donde que esté sumamente somero para poder recogerlo, yo creo que aquí ya podemos recogerlo, un oro, efectivamente le hemos dado en un pulmón, 239 puntos justos que ya había dado en la vértebra, pero falló un poquito, pero bueno, le hemos tocado el, el pulmón y el animal está muerto, una cuerna muy bonita, así que lo voy a guardar, y os voy a poner el mapa para que veáis dónde he hecho toda la caza. Simplemente cambiando la, las horas, visitando lo, los hábitats y así podemos en, encontrar los animales. Así que vamos a, a seguir cazando. Hemos vuelto a cambiar la hora y enfrente tengo un ciervo harinoso precioso. Cogemos el arco, apuntamos y vamos a ver. Disparamos. Ese animal está muerto. La verdad que la cuena no muy grande, pero el color que tiene es un animal precioso. Ya hemos visto que, que acaba de, de morir el animal. Vemos el sangrado. Desde luego, eh, a mí me encantan los animales de, de pelaje especial. Aunque no sean diamantes, pues me gusta guardarlos y luego ponerlos en el, en el pabellón. Desde luego que es un animal muy bonito. Voy a hacer una foto, de perrete, si lo, puedo juntarlos a los dos. Sí, perfecto. Una foto preciosa y vamos a ver qué, qué puntuación tiene nuestro animal un oro, 185, madre mía que pose más bonita, vamos a hacer una captura de esta foto, ahí está con el pecho ahí empabonándose desde luego un animal bonito, la cuerna no, no es muy no es muy para allá pero sí el color de piel así que lo voy a a disecar y os voy a poner donde han sido como veis hemos venido ya más al norte de los dos lagos que tenemos en el bosque muerto